Cállate Mortis, cállate Hoy comienza la nueva temporada de Prestol R&D Y lo quiero ver oh, qué divertido Hoy en la Prestolada Tenemos a nada más y nada menos que el Gigi Una épica batalla entre dos ratas El automóvil con la bocina más sexy que hay Dos gemelas y una foto que unirá dos almas más desacatado que nunca Capricornius News Divisius y los peces del río Todo esto presentado por el ocho veces ganador del Grammy ex esposo de Yailin la más viral con bienes divididos dios taíno del humor y dueño actual de la crica de tu jeva Presto Ah, yo sport y no sé qué haría sin los patriones de Prestol Ellos hacen que esto llegue todos los días